Cuatro Cinco Seis Siete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 Dormiendo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring ring canta Ring ring canta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 Cuatro ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos, Yo yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes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 Como McDonald tenía una granja, ei ei yo. Oh. Y en esa granja tenía patos, ei ei oh. Los patos bebían en un estanque, el sonido que hacían era cuac cuac cuac, el viejo granja